Los nuevos proyectos que vienen en Chile eh, necesitan de, de nuevos productos y de nuevas soluciones que den respuesta a los requerimientos que van a ir apareciendo sobre todo cuando se trata de construir en altura, cuando se trata de prefabricar o estandarizar eh, ciertos productos. El futuro alumno en el Diplomado va a encontrar herramientas que van a permitir primero conocer la disponibilidad local del recurso madera en Chile, luego tener un amplio conocimiento sobre las virtudes de construir en madera o de, de utilizar madera como material por su aspecto altamente sustentable. El diplomado tiene dos modos distintos de trabajo o de estudio. El primero corresponde a una serie de cursos lectivos los dos últimos módulos consideran un trabajo práctico que los estudiantes van a realizar en equipos multidisciplinarios y esos, esos dos módulos consisten, el primero, en el diseño de soluciones constructivas. Segundo, en la fabricación y ejecución de el, alguna parte del diseño que se ha realizado de esta solución constructiva en madera. Las temáticas que a mí me tocan ver en este diplomado están asociadas al módulo ...de soluciones constructivas en madera... ...y básicamente yo me encargo de ver... ...la temática asociada a la gestión... ...de ver cómo nosotros tenemos que enfrentar... ...no cierto, temas como la gestión de calidad... ...la gestión de operaciones... ...y la programación de obra... ...en un proyecto de construcción... ...la idea acá es refrescar o complementar... ...los conocimientos que los alumnos ya tienen... ...de manera que todos hablemos un lenguaje común... ...y podamos ver cuáles son las particularidades... ...no es cierto, que tenemos que considerar... ...cuando estamos trabajando con el material madera... ...y cómo se la involucramos en todo este proceso de gestión...